Lo primero es decir que eh, frente al, a la conversación, al debate que hemos tenido ya hace más de una década respecto a la presencia de mujeres en, en las empresas y los negocios, eh, el poder abordar eh, su presencia y representación en, en los directorios de las empresas eh, públicas y privadas también es, es, es obligado, ¿no? Eh, preguntarse por qué... Eh, aun cuando ha habido un acceso eh, más mayoritario, ¿no? de las mujeres del mundo laboral, eh, esa presencia en los altos cargos y sobre todo en los directorios eh, no llega al, eh, al 20%, eh, cuáles son las barreras, cuáles son los facilitadores. Eh, y en ese sentido hemos llegado eh, en nuestro país a un momento en que eh, se ha planteado ya de manera abierta eh, eh, también porque hay un hay un proyecto de ley que envió el gobierno qué pasa con la representación eh, de mujeres en, en las empresas privadas, en las sociedades anónimas, eh, en las empresas que transan en, en, en, en bolsa, eh, y tenemos una experiencia previa del de el avance que han tenido eh, las mujeres, en los directorios de las empresas eh, que componen el sistema de empresas públicas, donde ya... Hay eh, más de un 51%. Entonces estamos en un momento de, de, de esta conversación eh, que se acelera de alguna manera o se concentra eh, por esta, este proyecto de ley y esta iniciativa que, que ha enviado el Ejecutivo a fines de, del año pasado al Congreso. Este es un proyecto de ley eh, que busca... Eh, instaurar primero una cuota sugerida y, eh, y luego, o recomendada, y luego una cuota requerida para que, eh, como decía, las empresas eh, privadas eh, puedan en el fondo eh, incorporar o llegar a cumplir una meta de tener al menos un 40% eh, de mujeres en, en, en los directorios. Y es un proyecto eh, de ley que es bastante simple, en, en términos que no, son dos, dos artículos, básicamente, eh, y donde lo que se dice y lo que se, se propone es que los primeros seis años eh, eh, se logre llegar a con una cuota recomendada eh, a, a, a acercarse al 40%, ¿no? Eh, teniendo los primeros eh, tres años la posibilidad de ...de cumplir la mitad del 20% y en los siguientes llegar al 40% y a partir de ahí, de los seis años... ...entonces vendría eh, esta cuota requerida u obligada para que las empresas en el fondo mantengan... Eh, ...esa representación de, de mujeres en sus directorios de, de un 40%, eh, también obligándolas a que si no cumplen... Eh, ...con ese requisito en, en la misma instancia de las juntas de, de accionistas repetir la votación hasta que se llegue a ese resultado... Eh, con un organismo fiscalizador de, de, de este cumplimiento que sería la Comisión de Mercado Financiero, eh, que es donde este, este grupo de empresas ya reportan eh, a través de, de la norma 461 y eh, además la obligación de, eh, de que las, las directoras mujeres tengan además suplentes mujeres. Esos son los, los puntos más relevantes. Eh, de, del proyecto y, y bueno, y hoy día es un proyecto que ha generado bastante discusión, por supuesto, eh, en, entre, entre los, los empresarios, entre los controladores, eh, también entre las organizaciones que, que, que trabajan por el impulso de las mujeres en, en, en la toma de decisión eh, y, en, y en que ellas lleguen y alcancen estos espacios. de, de, de poder que son muy estratégicos para, para el devenir también de del país, de la economía. Hay que decir que este es un proyecto de ley que eh, asume como un, una mixtura entre las dos principales tendencias que hoy día existen en, en los países desarrollados respecto a cómo aumentar esta representación de mujeres. Primero, en, esta, en la primera etapa de los seis años, con la, la cuota eh, recomendada el modelo Comply or Explain, que es el que se usa en los países anglosajón, que está hoy día muy vigente, por ejemplo, en Inglaterra. Y en la segunda etapa, ya a través de la cuota obligatoria, es lo que hoy día ocurre en la Unión Europea. La Unión Europea recientemente, después de seguir un camino que iniciaron por ahí, por el año 2011, eh, acaba hace muy poquito tiempo de, de finalmente resolver como... como Unión Europea con todos sus organismos, eh, el eh, implementar entonces esta cuota obligatoria al 40% en, en todos los países. Antes había eh, un modelo que era cuota eh, dura o cuota blanda, ¿qué quiere decir? Eh, eh, cuota obligatoria o cuota recomendada y hoy día eh, están transitando entonces a esta obligatoriedad. Entonces, el proyecto eh, chileno tiene esa mixtura eh, por supuesto que genera eh, cierta cierta controversia sobre todo eh, y uno de los principales argumentos eh, tiene que ver con el principio de la libertad empresarial y cómo en el fondo eh, quienes son los dueños y controladores de las empresas privadas eh, debieran poder decidir eh, cómo, cómo administran, cómo gestionan y cómo conforman sus su consejos de administración o sus gobiernos corporativos sin necesidad de de, de tener esta obligación, ¿no? Eh, pero lo que la evidencia internacional eh, sugiere es que efectivamente eh, llega un momento que es, se hace necesario romper la inercia cultural, eh, romper esa lentitud con la que esta mayor presencia de mujeres eh, y de representación en, en la toma de decisión se ha, se ha ido generando en el tiempo porque son barreras eh, y que no tienen que ver con su propio mérito, o su capacidad, sino que más bien con un entorno organizacional, normativo, institucional, regulatorio, que hace que esto sea muy difícil eh, de conseguir. Eh, y respecto a las mejoras, más allá del debate que se tiene que generar eh, hoy día en el Congreso, partiendo por la Comisión eh, que ve, de Mujeres, que ve los temas de, de género, eh, nosotros creemos que, eh, comunidad mujer, digamos que una gran oportunidad de mejora sería, por ejemplo, eh, el poder eh, establecer en, en la etapa de la eh, cuota um, obligatoria, eh, un, una etapa de implementación, eh, un tiempo de implementación que después pudiera ser ...revisado en términos de sus resultados eh, como para pensar o no en su continuidad. O sea, que sea una cuota eh, eh, obligatoria pero que no sea indefinida eh, por siempre en el tiempo... ...sino que pueda marcar una etapa en que se puede evaluar sus resultados... ...y ver en el fondo también eh, evaluar su continuidad futuro. Esto tiene que ver con eh, el hecho de que en general los mecanismos de acción afirmativa... Eh, no solo en esto, en este ámbito, sino que también, por ejemplo, en el ámbito de la política o de las elecciones, eh, son, son, son mecanismos de cuotas temporales, ¿no? que van precisamente en la línea de romper esta inercia y permitir que estos cambios culturales se vayan instalando. Distinto es eh, el principio de la paridad, que es un principio permanente que tiene que ver básicamente con eh, el, el traer en el fondo. Eh, a la realidad y a la mesa de, de las decisiones, eh, al, al, al 100%, al conjunto de, de, de, de la representación de, de una sociedad que, por supuesto, está conformada mayoritariamente por mujeres y eso supone en el fondo establecerlo como un principio eh, que puede ser súper importante, eh, por ejemplo, en el caso del funcionamiento de la democracia, como, como, como también lo hemos estado discutiendo eh, en estos últimos años. Pero en el caso del mecanismo de las cuotas, eh, permitir romper esa inercia, evaluar en, una, en un periodo temporal de tiempo sus resultados puede ser una manera muy interesante quizás de hacer que este proyecto de ley y su discusión en el Congreso eh, fluya de, de una manera más dinámica, siempre teniendo en cuenta eh, la experiencia que ha tenido eh, el sistema de empresas públicas, que partió también con una eh, cuota sugerida. en en, en este caso eh, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, después eso se mantuvo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, después se legisló, se estableció y hoy día eh, tenemos un efecto muy importante ya de paridad donde estas empresas están conformadas en sus directorios por un 51% de mujeres y además esas, las mujeres también están hoy día eh, en un porcentaje bastante significativo de más de un 30% ya en los, en, los, en los altos cargos, en los llamados C-Suites, incluso algunas mujeres también ocupando eh, las presidencias de esas compañías. Entonces, ya en Chile hay una experiencia que va a ser importante de compartir en esta discusión eh, con, con la evidencia que ha generado eh, y es de esperar que, que, que esta discusión y este proyecto de ley eh, pueda en el fondo tener un, un derrotero positivo en la discusión parlamentaria. Yo creo que hoy día en, en, en el mundo se está discutiendo eh, el, el rol de las empresas eh, ya no solamente como generadoras de ganancias, de utilidades, que por supuesto también es su rol y es un rol muy importante como generadoras de empleo, etcétera, sino que también cuál es su, su rol eh, y su papel en la sociedad. Eh, los, los llamados criterios ESG, que son los criterios vinculados con su impacto en el medio ambiente, su impacto social y su gobernanza. ¿no? Eh, y en el sentido, eh, esta discusión sobre... Eh, la, la cómo aumentar la representación de mujeres en los directorios de las empresas privadas, en este caso a través de, de, de cuotas eh, con, un, con un mínimo de un 40%, eh, son discusiones que hay que tener en nuestro país, porque básicamente lo que la evidencia demuestra eh, es que la, esta mayor presencia, cuando las mujeres logran entrar eh, otorgar diversidad a estos espacios eh, y por lo tanto terminar con lo que se llaman los pensamientos de grupo, logran eh, traer a la toma de decisión de las organizaciones una experiencia y una perspectiva eh, que es fundamental para poder entender los cambios eh, que hoy día está teniendo la sociedad y avanzar hacia, una, eh, hacia economías eh, que sean sostenibles con actores eh, como son, fundamentales en las empresas eh, mucho más sostenidos, o sea, mucho más fortalecidos, quiero decir. Entonces creo que esta, esta discusión es, es muy importante, eh, también en, en, en, el, en el entendido que las mujeres no llegan a los directorios a reemplazar a los hombres, llegan a... a a sumar talento a sumar capacidades a sumar competencias que hoy día son muy necesarias como decía para poder eh, conducir eh, estas las empresas y, y en, en sus lineamientos más estratégicos en un mundo que es muy incierto que es cambiante y que requiere de verdad tener una lectura muy precisa eh, de, de lo que está ocurriendo de los mercados y de la sociedad en su conjunto